Hola, muy buenas. ¿Qué tal están en este día tan especial? Ultimando los detalles para la cena de Nochebuena y seguro que a punto de irse de Vermú si no lo están ya. Nosotros vamos a repasar en este informativo los principales titulares de esta mañana de Nochebuena. Una mañana en la que recordamos lo que pasó en el sorteo de Navidad. Pasó bien de cerca la suerte por Guadalajara y su provincia, aunque para una inmensa mayoría sigue siendo el Día de la Salud. La suerte de la Lotería de Navidad ha rozado este año Guadalajara. El número 4211, agraciado con el tercer premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, se vendió en la Administración de Lotería número 4 de la capital, en la Calle Cifuentes. Fueron tres décimos de terminal, cada uno de los cuales se lleva 50.000 euros. Noemi Cerdán, empleada de la Administración desde hace seis meses, fue sorprendida por numerosos medios de comunicación que querían recoger sus primeras impresiones. Y ¡Qué suerte! y qué emoción en realidad de que el premio esté aquí en Guadalajara y que, bueno, y que esté todo muy bien. bueno Muy emocionada y nerviosa y todo bien, sí, y feliz. Un quinto premio repartió la Administración de Lotería número 15 que se encuentra en el Centro Comercial Ferial Plaza. El 2308 fue el número agraciado dotado con 60.000 euros a la serie y 6.000 euros al décimo. Han sido tres décimos vendidos por máquina, un total de 18.000 euros que han llenado de ilusión a los gerentes Fernando Cebrián y Fernando de la Cueva, que no dudaron en brindar con champán por la buena nueva. Y también Molina de Aragón tuvo motivos para la alegría. El número 67.774 resultó agraciado con el segundo de los cuartos premios dotado con 200.000 euros a la serie. Su propietaria Elena Bruna mostraba a las cámaras de Guadalajara Media su satisfacción premio eso es, eso es lo que me han dicho. Estoy muy nerviosa, disculparme Muy contenta estoy, muy contenta. ¿Y esta administración anteriormente ha dado ya otros premios? Sí, tenemos experiencia porque en el 2011 dimos un quinto premio en Navidad y al año siguiente, en el 2012, dimos el, el Gordo de la Nacional del sábado 22 de septiembre. O sea que tenemos experiencia en premios.